Bienvenidos a, a este canal nuevamente, el cual he creado con el propósito de compartir mis conocimientos y mis experiencias eh, en materia de salud forestal, ecología forestal, silvicultura y esperando que sea de interés para ustedes, ya sea que lo hagan de manera profesional o si solamente están interesados en en el manejo y en qué se hace en el manejo y la conservación de los bosques. Y en esta ocasión voy a, a platicarles eh, un poco en detalle sobre uno de los últimos proyectos de investigación que estamos realizando eh, los investigadores del de Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en materia de el manejo integrado de plagas forestales. Estamos trabajando en un proyecto que está a punto de terminar y que tiene que ver con el, el uso de compuestos no contaminantes para el monitoreo y el trampeo de un grupo de insectos que es muy importante para eh, materia de sanidad, que son los insectos descortezadores. Los insectos descortezadores son, son este eh, coleópteros de, de la familia eh, Escolítide y ellos son son insectos muy muy diminutos de 4 a 5 milímetros de largo y este y ellos eh, eh, ocasionan ocasionan y causan la muerte de los de los de los pinos de alguna manera validando los diferentes compuestos atrayentes que, están, que tienen un efecto en dos insectos forestales muy importantes que son Dendroctonus frontalis y dendróctonus mexicanos sí. y es muy interesante porque estamos utilizando tecnología no contaminante que sirve para monitorear o para trampear de cierta forma un tanto masiva, o por lo menos se busca que sea masiva, a este grupo de insectos descortezadores que tiene importancia económica y ecológica en el país. Están utilizando lo que llamamos semioquímicos, que son compuestos que en la naturaleza son liberados por plantas o por insectos y que estos últimos utilizan para comunicarse entre ellos. Los insectos tienen la particularidad de que utilizan los compuestos volátiles orgánicos que hay en el ambiente para comunicarse entre ellos y esos que tienen una, un efecto muy específico pues le llamamos feromonas y algunos otros tienen otros nombres técnicos que no voy a entrar en esos detalles. Estos compuestos a diferencia de, de los insecticidas pues no son no son tóxicos y, y su uso en el bosque pues es de una manera mínima vienen en, en paquetes muy, muy pequeños y de aquí se libera en pequeñas o minúsculas cantidades en el ambiente eh, microgramos del compuesto y los insectos son capaces de detectar esto por por mientras vuelan y, y lo detectan con las antenas. Hay diversos tipos de compuestos que, que existen como por ejemplo estos dos y si ven son prácticamente son pequeños compuestos empaquetados en, en membranas eh, semipermeables a partir de las cuales eh, se liberan. Entonces pues son sustancias que eh, actualmente se utilizan en los bosques de México, de otros países y, y también quiero eh, mencionar que es importante que sepan que en un bosque no se pueden utilizar insecticidas químicos de manera, eh, de manera como se utilizan en la agricultura. ¿Por qué? Porque un bosque natural es un ecosistema natural, donde además de que si bien es cierto que de pronto se presentan plagas forestales también el bosque es el hábitat de la fauna silvestre como son aves, mamíferos, reptiles y además también existen cuerpos de agua naturales como por ejemplo los arroyos el, el mismo suelo entonces el bosque es un hábitat natural y no puede utilizarse de manera eh, inapropiada el uso de, de químicos. Por eso existen normas eh, oficiales mexicanas que regulan el uso de químicos eh, en el bosque. Pero en este caso particular, de hecho también están regulados por una norma oficial mexicana el uso de estos productos, pero la diferencia es que estos no son contaminantes, no son tóxicos para los humanos, ni para mamíferos, ni para otros organismos, e inclusive no son tóxicos ni aún para los insectos. Las trampas se colocan en un árbol no hospedero, como en este caso puede apreciarse que está colocada, colgada de una rama de junípero. Los atrayentes se colocan a la mitad de la trampa como puede observarse. Bueno, las trampas las trampas de embudo tipo lingre son, son de dos embudos y este semejan el, el fuste o tronco de un pino. Entonces este a la mitad de, de lo que son los, los embudos de la, de la trampa se eh, colocan feromonas y atrayentes que hacen este, eh, su, su función de, de, de atraer a los insectos descortezadores eh, los insectos chocan en, en los embudos y caen al, al recipiente al recipiente este blanco eh, y ahí este se coloca un, un, este, un pequeño segmento de collar matapulgas que, que contiene insecticida y ahí este mueren mueren este muy pronto los, los insectos. Entonces este se colectan, se pueden colectar de, de 10 eh, insectos hasta cientos de, de insectos y, y hasta miles hemos colectado de, de insectos descortezadores del de género de Endorpondos. Los investigadores recolectan insectos y datos para que con base en ello obtengan sus resultados y las conclusiones para darle uso a la investigación. Hacer, se va a hacer la determinación de la fauna. Una vez que los insectos son recolectados de las trampas, se transportan en pequeños frascos que contienen alcohol diluido para su conservación y estos se llevan al laboratorio. Tenemos cuatro experimentos de campo establecidos en diferentes estados. Este es el último de ellos, eh, en Chihuahua, pero también instalamos experimentos en el estado de Oaxaca, en el estado de México y en Durango. Me llamo José Alexis Villalos Bringas, soy el presidente del Comisariado GIDAL del ejido de Chocasi, municipio de Guerrero, este, en el estado de Chihuahua. Muy bien, Alexis, eh, ¿qué actividades son las que realizan principalmente en el ejido Chocache? Pues nosotros este, trabajamos este, lo que es el, el manejo de la madera, este, también sacamos proyectos en la CONAFOR y atendemos a, a este miembros, personas como ustedes ahora en esta ocasión. Para que vengan a hacer sus proyectos en el región. Ah, muy bien. Eh, ¿Conoce sobre los problemas de sanidad forestal en el bosque y las plagas principales que existen? Sí, he conocido este, un poco sobre eso este, con el biólogo Olivo, que está en Conafora ahorita. Él me ha, me ha invitado a conocer un poco de, de los insectos ahí en la Conafor. Muy bien. ¿Qué importancia.? ¿Tú le ves a los proyectos de investigación que se hace en materia de, de sanidad forestal y como este que se está realizando con trampas y atrevientes para descortezadores. Hijo de que le pasó yo pues, hay quien elegido a nosotros teníamos un problema de plaga y gracias a uno de estos proyectos con puras trampas se controló se controló y pues yo pienso que eso es muy bueno es muy bueno, invito a todos los ejidos que, que, se, que se animen a entrar a estos proyectos. Bien, pues llegamos a la parte final de este video que espero les haya gustado y les sea de, de utilidad. Y si tienen preguntas o comentarios, como ya les he mencionado, déjenmelos y vendré el tiempo para dar contestación. Si tienen también sugerencias sobre otros temas a tratar, eh, en estos que yo abordo, también déjenmelos y, y estaremos en, en contacto. Muchas gracias por, por ver este video. Hasta pronto.